Buenos días. Hace mucho tiempo eh, estábamos explorando eh, culpa y ve vergüenza, celos e invidia. Y después de una ruta complicada, pasando por otras emociones, Llegamos ahora eh, con eh, un conjunto eh, de tres emociones o e posturas mentales, eh, que son el orgullo, eh, bajo autoestima y confianza. Y... Eh, en cierto sentido parecen eh, parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre confianza y orgullo? A veces no lo tenemos muy claro. Eh, pensamos que si somos humildes vamos a tener baja autoestima. Y en la presentación budista eh, hay mucha explora, exploración de este tema y es bastante claro cuál es la relación de la diferencia entre las tres y ya que la confianza confianza en nuestro valor básico, no, confianza en nuestra capacidad eh, es algo que hemos visto en diferentes momentos que es muy importante para poder eh, crecer emocionalmente, reponernos eh, sobre todo para eh, trabajar con la sensación de carencia que tenemos así que no podemos terminar una exploración de las emociones sin tocar estos puntos y orgullo eh, en su forma, en su estructura se ve muy claramente lo que hemos estado describiendo eh, del elemento Cognitivo o la estructura que, que subyace las emociones o estados mentales eh, complicados eh, que hemos estado llamando ignorancia. Y es ahí donde tenemos un profundo malentendido sobre quiénes somos. Y se ve de la siguiente manera. Con apego y aversión tomamos un elemento de lo que estamos percibiendo, que es parcial, que es contextual, que es relativo, que es limitado, es solo un aspecto que la persona puede tener o podemos estar totalmente proyectando, pero tomamos esto como enfoque y lo tratamos como si fuera la totalidad. La persona es esto malo o bueno con orgullo hacemos lo mismo con nosotros elegimos alguna algún alguna destreza algo que tenemos y basado en esto generamos todo una identidad que mira lo bueno que soy yo porque yo tal y tal Y puede ser una exageración de una capacidad que sí tienes. Puede ser un invento. Pero para un practicante espiritual en el camino budista, si tienes orgullo en este en ese sentido que se ve cuán eh, cercana esa arrogancia y soberbio, si tienes este orgullo, esta es una falta. No estás viéndote de manera clara. Y por lo tanto, cuando un practicante espiritual tiene orgullo, por ejemplo, sobre su práctica espiritual, es muy peligroso. Es mucha confusión. porque estás tomando algo que es una falta en ti, una debilidad, y construís una identidad basada en esto. Pero orgullo genera problemas en todos los ámbitos de la vida. Con orgullo estamos abiertos, estamos completos. Yo ya tengo, yo ya soy. No estamos abiertas, abiertos a más influencia a aprender, a nuevas perspectivas, a nueva información. Y si queremos crecer y aprender, necesitamos estar dispuestos a ver las cosas de manera diferente, que, a, que implica, no podemos estar asumiendo, que oh, ya, yo ya sé, yo soy una persona que ya lo sé. Y esta, esta postura de orgullo eh, no solo nos impide a nosotros mismos de crecer, de aprender, de vernos de manera nueva, también tiene un impacto devastador en nuestras relaciones. Y esto es algo que hay que hay que realmente ver y, y atender. Cuando somos orgullosos, ya que esta es una ficción que hemos generado, aislando un aspecto, una cualidad, o un, una pertenencia, una experiencia, una oportunidad, una destreza, y generamos lo, lo lo sacamos de fuera de toda proporción y lo hacemos muy gran cosa. Y nosotros somos la gran cosa que es esto. No somos las personas perfectas, fabulosas que estamos pretendiendo ser. Simplemente tenemos cierta cosa, experiencia, etc pero lo tratamos como de tener esto, yo soy la mejor persona aquí. Y en orgullo, y ahí es donde envenena las, las relaciones, hay este elemento de superioridad. Porque es cosa de arrogancia o soberbia tener lo que tú tienes, porque otros no tienen esto. Y orgullo está profundamente basada en comparación para sostenerse. Y lo que el Buda ha estado diciendo es que todas las emociones perturbadoras que están basadas en esta ignorancia, donde no estás viendo realmente quién eres, tomas un elemento relativo y lo tratas como si fuera de la totalidad, este elemento relativo so, solo tiene un valor relativo. Y para sostener tu orgullo, tú necesitas estar mirando personas inferiores. Tú necesitas estar percibiendo lo poco impresionantes son las otras personas en tu alrededor. Y a veces es sutil, pero si uno empieza a escuchar Cómo hablas de otros, cómo ves a otros, cómo piensas de ellos, cómo te diriges mentalmente hacia otros. Hay soberbio, soberbia, soberbia. Y para sostener orgullo, esta sensación de ser muy bien, muy. Para sostener esto, tú necesitas estar viendo faltas en otros. Tú necesitas que otros sean inferiores para tú ser superior. Y esto tiene un efecto devastador en las relaciones. Y también en nuestra calidad de, calidad de vida. En vez de disfrutar la compañía de otros y conectar, estamos continuamente juzgando, evaluando con un interés en ver, uf, qué chafa, pero sí, que uno espere de ella. Pues, sí. Necesita, el orgullo tiene esto como su, su aliada y su product, su efecto colateral orgullo nos dispone a buscar y no solo buscar faltas en otros sino tratar las faltas no como oh, van a sufrir porque no si oh, yo soy un gran practicante de dharma yo observo a esta gente tienen mucha ansiedad, mucha impaciencia pues si no han Pasado por la misma formación interna que yo y no tienen el mismo maestro que yo y no han ido a los mismos retiros que yo, pobrecitos mientras la actitud que estamos intentando cultivar es que si vemos causa de sufrimiento en otra persona generamos compasión ternura, cariño no menosprecio no, no tomar sus, su sufrimiento o falta como otro cojín que puede elevar nuestro asiento. Y este este proceso de estar sensible a las debilidades de otros, no porque quieres ayudarles, sino para sostener tu sensación de ser mejor es, funciona en un nivel sutil. Hay que ir observando. Y esto sería una tarea importante de, si detectas que tienes orgullo so, so, sobre ciertas destrezas o pertenencias o estatus o educación o lo que sea, cuida cómo tú observas Personas que tú crees no tienen esto. ¿Cómo tú te relacionas con su falta de tener lo que tú tienes? ¿Hay cierto agrado? ¿Te da cierto gusto? Requiere mucha honestidad emocional. Pero ya hemos estado trabajando. Podemos intentar y ver orgullo lo que eh, yo creo que cuando analizamos un poquito mejor eh, orgullo está funcionando de manera muy parecida a la vergüenza o celos más bien vergüenza Con orgullo tomamos algo en todo el campo de lo que somos. Nuestra carrera, nuestro nivel económico, nuestra altura, nuestra musculatura, nuestra belleza física, nuestra educación, lo que sea. Tomamos algo dentro todo el campo de lo que somos. Y decimos, qué bien soy. Con vergüenza tomamos algo, un otro algo del todo el campo de lo que somos y tomamos como si fuera la totalidad y qué mala soy, qué horrible soy. Y en realidad si miramos bien, yo creo que muchas veces eh, cuando hay orgullo, eh, muchas veces es una respuesta o viene conectado con una vergüenza. Quizás no contemplada. Que incluso si hay mucho orgullo, yo, vergüenza, no, como yo, no. no. Así que es muy complicado. Pero es la misma mentalidad. Y la vergüenza, que también en su forma más generalizada, no como un, un estado emocional, sino una orientación o una identidad, esto es bajo autoestima. Y por esto... Orgullo y bajo autoestima en cierto sentido son mucho más cercanos que orgullo y confianza. Con orgullo, con vergüenza, tenemos un aspecto que estamos dando mucho valor. Puede ser la apariencia física. Tenemos vergüenza porque consideramos que somos muy feas o gordas o bajitas o demasiado altas y demasiado flacas o demasiado flaco, demasiado bajito, lo que sea. Y internalizamos esta sensación de que yo no soy como otros, yo no soy. Dios. Tomamos un elemento. Con orgullo tomamos otro elemento. Sí, quizás no soy tan guapa y tal y tal, pero yo por lo menos tengo licenciatura en tal y tal, yo por lo menos sí tengo casa y yo sí, y vamos al otro lado. Pero en ambos, lo que es muy complicado es que no toleramos diversidad interna. No vemos. En el momento que estamos siendo, tenemos orgullo por cualidad, cual y cual, tal y tal cosa lo que hemos hecho otras cosas lo que somos otras cosas esto no cuenta lo que es relevante es la escuela donde yo fui que tú no fuiste y la tal y tal y tal que otros no tienen y también la comparación con orgullo Siempre otros son menos. Así que si tú tienes que dirigir tu atención a algo que no te hace más, estás perdiendo todo la, el edificio. Todo el edificio se va tambaleando. Y el orgullo se fija en un elemento y no quiere ver otros. Si el orgullo está dirigido a Sí. Yo tengo un marido que me ama. Hay este elemento de estar mirando otros para evaluar qué tanto sus maridos le aman para hacer esta jerarquía de personas que conoce, ¿sí? Sí pasa. Y en vez de sentir compasión o inquietud si tú percibes que una hermana o otra persona no está siendo realmente respetada, ta, ta, ta, ta. en vez de sentir, sí, pues sí, no es como yo que tengo un marido que me ama. Y lo que pasa es, ya que uno está armando una identidad sobre tener una, un marido que te ama, ¿qué pasa si en algún momento la verdad es que no estás tan segura? Ahí entramos en muchos problemas, en ansiedad, en mucho enojo y en crisis. Y cuando por orgullo generamos esta sensación de superioridad basado en una cosa, no queremos ver otras cosas. No queremos ver qué más hay en nosotros. Tenemos esto que es la cosa más importante y nosotros tenemos éxito ahí. Cuando eh, miramos eh, en el campo de la experiencia, en la sociedad o en nuestra propia experiencia, cuando hay orgullo, es una actitud que está fijando a ciertos elementos de lo que somos. Y cuando elegimos estos elementos, estamos diciendo, estos elementos son muy importantes, esto es mi valor. que tener muchos recursos materiales, que con esto a veces sí viene arrogancia, que uno piensa que uno es superior a las personas que no tienen tantos recursos. Esto es muy, obviamente se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? El valor más importante son los recursos económicos que yo tengo. Eso es más importante de lo que ellos tienen. O si nos fijamos en la belleza, o la fortaleza, o el estatus de educación. Las psiquiatras mirando a las terapeutas. Los médicos mirando a las enfermeras. ¿Qué estás diciendo? Mi valor reside en el hecho de que yo tengo esta licenciatura y tú no. O sea, ¿cuál es el valor más importante? A través de, de estas dinámicas de orgullo estamos expresando una jerarquía de valores. Y en esta jerarquía, si tendríamos nosotros que mirar esta jerarquía de valores, nos daría realmente... Y esto es el caso también cuando hay bajo autoestima. Bajo autoestima, escasez en cuáles recursos ha generado una sensación de bajo autoestima. ¿De dónde viene esta sensación? Porque nos han dicho y hemos internalizado o hemos estado en contextos donde ser alta y rubia es lo más importante y nosotros no lo somos. O ser... ¿no? ser de una buena familia y tener muchas conexiones familiares, esto es y tú, no alguna vez estaba eh, facilitando uno de los grupos de jóvenes en la India con estudiantes indios y eh, en este mismo lugar había facilitado diferentes, en diferente, de diferentes grupos de diferentes países. Pero esta vez la, eran indios, así que los que coordinaban, la, la gente que trabajaba ahí en ese lugar, sabían leer las señales sociales muy bien. Y este lugar donde, donde organizamos está conectado con un ONG, eh, que trabaja en empoderamiento de mujeres y siembra orgánica, los dos propósitos. Y las personas que trabajan eh, ahí haciendo el trabajo son mujeres que, que han tenido que salir de sus familias por situaciones muy complicadas, y son, pero ahí trabajan y son realmente... Mujeres con mucha, ¿no? mucha confianza, que ellas mismas han ido construido Y me preguntó varias veces eh, si podría comentarles a ellos que después de tomar el té, no, no, aquí no hay sirvientes, o sea, no dejen sus trastes ahí, tomar el té y dejar los trastes ahí. Y lo comenté como dos veces y después ella pasó y me dijo como, sí lo comentó, ¿verdad? Sí, sí lo comenté. Y ella dijo, ah, olvídalo. Ellos son de buena familia, de buenas familias. Y yo, ¿qué? No, de buenas familias, ¿no? Acostumbran dejar esto para los servientes. Ok, esto es buena familia. Pero así generamos jerarquías de valores. Y nos sentimos menos porque tenemos menos de algo que quizás parece alto en la jerarquía. Pero si tendríamos nosotros que, de, que parar y pensar, esto no es un valor para mí. ¿Cómo yo me estoy midiendo según una regla que yo no acepto que, que, que esta es la medida importante. Y aquí otra vez llegamos a este problema que nosotros no hemos preguntado nos qué realmente es importante, qué realmente tiene valor. ni hemos pasado suficiente tiempo seriamente entendiendo o aprendiendo a ver quiénes somos. Y cuando empezamos a introspeccionar con honestidad, con curiosidad, para ver ¿eh? si tú notas que tienes orgullo. ¿Por qué necesitas aferrar a una estructura totalmente relativa, basada en la ignorancia, donde tú te consuelas de ser alguien importante ¿por qué? por tu destreza profesional por tu eficiencia por tu color de cabello ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué estás eligiendo ciertas cosas para darte esta identidad tan grande? ¿y si miras y no es fácil, es doloroso, detrás quizás vas a encontrar, es porque sospechas que eres otra cosa. Y para no tener que mirar las cosas menos que han estado quizás menos preciado en otros momentos, armamos otra identidad. No, yo no soy la persona que me dicen, yo soy esto, yo soy muy bueno. Y defendemos la identidad que construimos por orgullo muchas veces es una defensa es una defensa porque nos cansamos de vernos de la manera fea que es la alternativa y escapamos de vergüenza arrogancia y es un escape, una fuga muy fácil porque nada más cambiamos el valor que estamos o la, el elemento que estamos dando valor qué okay, si me oh, he sentido menospreciado por no tener tal y tal cosa, pf, pero yo tengo tal y tal cosa que es más importante y, y así. Y es la misma estructura mental y va en otra dirección. Son dos extremos. Esta sensación de ser muy defectuosa, de tener, de ser despreciable, desechable. Y después, no, todos los demás pueden ser despreciables, pero yo tengo alto precio. Yo cuento, porque yo soy quien ten, ten, ten, con, cuente con tal y tal cosa. Son dos extremos. Y ahora, tenemos que ver cuál es la alternativa saludable. Que no vamos a llegar a este estado oscilando entre estos dos. Necesitamos llegar por otra ruta. Y el estado alternativo es confianza, verdadera confianza. ¿Qué tipo de confianza? ¿A cuál se refiere diciendo confianza? Confianza es una sensación interna de contar con potencial, de tener recursos internos. No es relativo comparando con otros, no es que ya soy esto y no soy aquello, es la sensación de que yo puedo intentar hacer cosas porque yo tengo con qué. Y para llegar a este estado necesitamos estar conectando con los recursos que tenemos para saber que los tenemos. Y quizás para hacer esto necesitamos dejar de dar, por cierto, las premisas que ya tenemos. Sobre quiénes somos, qué podemos y qué no podemos. La carencia es este estado de sentir que no, no cuento con recursos, no tengo, no cuento con recursos. Confianzas, yo no sé cuáles recursos tengo, pero yo sí sé que tengo y los voy a sacar desde donde los tengo. Esta es confianza. Para que no sea un estado medio loco, necesitamos sí saber dónde tenemos los recursos. Necesitamos saber en qué podemos confiar en nosotros. Y aquí observar ¿no? las veces que sí nos, nosotros mismos mostramos que somos capaces de tener una respuesta empática. Esta es una enorme capacidad que se puede ir extendiendo y estabilizando. Con esto tenemos la capacidad de entender otros, de conectar con otros, de ayudar a otros. Y si vamos a preguntarnos cual, realmente cuáles son los valores en la jerarquía de valores que manejo que yo quiero tener prominente. Porque si no hacemos esta tarea, esta tarea conscientemente, terminamos importando los valores de todo el mundo. yo dudo que todo el mundo haya pasado por un proceso intenso de cuestionamiento de sus propios valores, etc. Vamos con lo que todos están percibiendo. Y ya que orgullo es una eh, emoción relativa basada en comparación también tiene mucha conexión con la envidia, porque si estás cuando tenemos esta identidad construida alrededor de orgullo no nos conviene que haya otras personas que tienen igual o más de lo que nosotros estamos valorizando y ya y no nos gusta mucho y en vez de apreciar ¡ah! Ah, qué bien que otras personas ¿no, también tienen esto. Ah, mira, esta persona tiene más que yo. ¿Cómo, ¿Cómo lo logró? Yo quiero aprender, yo quiero escuchar. Mira, ¿cómo llegaste a este punto? Esto no es el acercamiento que tenemos. Nos ponemos, movilizamos todos nuestros poderes de detección para identificar sus faltas, para asegurar que nosotros... ¿no? No somos peores que ellos, porque esto no puede ser. La envidia, la competencia. Y como vimos en la envidia y la competencia, tenemos en esta carrera de estar enfrente, de ser mejor. Y el impulso de querer ser mejor nos impide de, de preguntarnos mejor en qué, mejor para qué. ¿esto vale la pena o, o, o simplemente quiero ser mejor? No ciega enormemente en la vida. Así que, por uno, para trabajar con orgullo, si detectan orgullo ya no deben de ser tan orgullosos de su orgullo. <risa> que es muy chistoso a veces pasen en el camino espiritual como que no tener enojo esto para un practicante espiritual terrible. No no no a, a, no yo no tengo esto y competencia y envidia no apego no no no no mi problema es el orgullo. <risa> o sea, yo tengo tantas cualidades que lo uni, el único problema que tengo es mi orgullo. <risa> Así que, ya sabiendo esto, esto quizás puede desinflar un poquito la. ¿No? Y también de mirar. Eh, eh, ¿Qué, ¿qué es el valor que, que tú crees que tienes tanto y tanto? ¿No? Y si es un, si, si tú, tu orgullo es tan hábil y tan listo que agarra una cualidad que realmente es una cualidad, tu compasión, ¿no? tu ecuanimidad, si eso es el valor alrededor de lo cual tu orgullo está girando, ¿en cuyo servicio existe este valor en ti? ¿Cuál es el propósito de te tener este valor? ¿Por qué quieres tener compasión? Para beneficiar a los demás, no para consolarte de ser tan buena persona. Yo recibí una enseñanza de esto muy, muy impactante para mí hace muchos años, cuando era todavía laica. Estaba en, en un programa de dos meses eh, de, de, del idioma tibetano, de aprender tibetano, al mero inicio. Y tuvimos un curso de dos meses en un lugar donde tenían un curso de dos años para formar traductores y muchos de los muy buenos traductores eh, del tibetano al español que hay ahora eh, se formaron allá. Y en la clase que hubo, hubo un, eh, un joven muy inteligente eh, que él estaba aprendiendo así y eh, yo pregunté sus notas y, y tuvimos como varias conversaciones sobre y sobre la formación y yo como estaba medio contemplando el, la clase y yo le pregunté ¿cómo, cómo cómo lo haces porque yo vi que hubo otros que estaban realmente peleando por memorizar y teniendo yo le dije pero esta clase va muy lento verdad como no, no te sientes frustrado que no va tan y tan lento para ¿no? que todos no avancen y él dijo, él dijo al inicio sí sentí frustrada porque no me gustaría ir más rápido pero, dijo, pero me di cuenta después que el propósito de yo aprender tibetano es ser traductor y beneficiar a las personas para que, para que se convierten en budas, en personas perfectamente felices. Así que no sirve de nada que llegue, yo llegue primero a la meta dejando a mis compañeros atrás. Así que ya, yeah, ahora ya. Si uno es mejor en algo, ¿por qué no tomamos esta capacidad que tenemos y lo usamos para compartir con otros? Y aquí empezamos a ver otra manera de vernos. Lo que yo tengo y lo que yo soy no es nada más para mí. Y lo que yo tengo yo que lo so, y lo que soy no viene nada más de mí. Y esto es otra eh, otra otro método para trabajar con el orgullo. Cualquier bien que tenemos, bien material, bien espiritual, capacidad, destreza, ¿de dónde viene? y podemos analizar todas las personas gracias a quienes tenemos esto descentralizar nuestra sensación de yo que tengo esto y nadie más lo tiene y pobrecitos no lo tienen ¿de dónde vino esto que tengo? muchas otras personas, de nuestros padres, de nuestros maestros, de muchas circunstancias en la vida ¿no? durante las cuales cultivamos lo que tenemos. Si es belleza física, viene de, de, de, de tus genes, ok. Esto viene de tus padres, viene de sus padres. Tú no, lo, tú no lo construiste. Por lo mucho que te pintaste y e hiciste ejercicios, tú no eres, tu belleza no es tu propia creación. Así que no hace sentido tener tu orgullo por esto, tus padres quizás, pero ellos también. Si sí. tienes confianza que hay vidas previas, las causas para lo que tienes en, este, en esta vida ni siquiera se generaron en esta vida. Felicitarte de tener esto se hace un poquito absurdo. ¿De quién tienes lo que tienes? y para quién tienes lo que tienes. Contemplar esta actitud, esta orientación puede cambiar muchas cosas. Y construir confianza verdadera va de la mano con el proceso de deconstruir nuestra creencia en las otras estructuras. De nosotros mismos descubrir nuestros propios valores. Y cuando dejamos de fijarnos en valores externos y miramos valores internos, ya en ese mismo momento estamos descubriendo. Nuestros recursos, nuestra abundancia interna, abundancia de, de capacidades. Capacidades que podemos cultivar. No tienen que ser ya completos. Y soltando el gurio es necesario para poder cultivar estas cualidades. Y cuando miramos dentro de nosotros, las cualidades o las capacidades aún latentes, que sí pensamos, esto sí tiene valor. La capacidad de amar. La capacidad de amar. Esto es un verdaderamente un superpoder. Capacidad de discernir, de analizar, identificar causas, resultados e ir tomando decisiones sabias. Esta capacidad se puede educarse, podemos extender. pero la capacidad ya la tenemos. Y la confianza se construye identificando recursos, valores que ya tenemos, valores verdaderos, no relativos, identificándolos y usándolos. Usándolos aprendemos a usarlos más los fortalecemos, los extendemos. Y es un proceso gradual, pero es un proceso que solo se lleva a cabo cuando estamos prestando atención a lo que tenemos. Lo hemos tenido toda la vida, la capacidad de responder con empatía, de conectar con alguien que sufre, de mostrar bondad, de ser generosos, de amar, de discernir. Hemos tenido esta capacidad desde la niñez, pero no vivimos en un mundo que realmente enfatiza mucho esto. Enfatiza las otras cosas que carecemos. Bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tenemos mucha formación emocional. Nuestros padres no han recibido formación que les hizo ver cómo, cómo realmente educar a un niño. Para que sepa su valor, para que se arraiga en su bondad, para que sepa que tiene nobleza interna y que tenga la seguridad de ir cultivando estas cualidades. No, no, esto no se enseña. y En la modernidad, más enfoque tenemos en el éxito externo, menos atención. Y hemos llegado a un punto extremo en que empezamos a darnos cuenta. Por esto, todo el, la, el la contramovimiento contra de alerta mental y e inteligencia emocional, porque es obvio que hemos ido a un extremo peligroso. Y ahora... No necesitamos que nuestros padres nos eduquen. Como adultos, nosotros podemos educarnos a nosotros mismos, conscientemente, mirando, cuidándonos. Y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque estamos sufriendo. La envidia, la vergüenza el orgullo, todos los problemas que generamos, cuánto impide que realmente conectemos, que sentimos conectados. Los celos, la envidia, la ira, el apego, causan muchos problemas pero entendiendo cómo funcionan y con mucha determinación con compromiso que yo me tengo que cuidar yo me tengo que cuidar no solo por mi sufrimiento sino porque todas estas emociones generan muchos problemas en el ambiente todos los problemas sociales que puedes identificar feminicidio corrupción lo que sea están tienen una condición clave en profunda confusión emocional y nosotros educándonos educando los hijos educando las personas para quienes tenemos responsabilidad que quienes tenemos en nuestro alrededor podemos generar otra cultura, Y a través de los intentos vamos construyendo confianza en nuestra capacidad. Actuamos basado en amor, actuamos basado en empatía, actuamos basado en sabiduría, Actuamos basado en generosidad, estamos tocando estas capacidades en nosotros. Más estamos en contacto, más sabemos dónde están, más est son, están accesibles, más familiarización tenemos, más espacio generamos en nuestra vida para que florezcan. Y como acompañamiento en este proceso, otro cambio que en el transcurso de estas conferencias hemos intentado ir construyendo, es otra manera de relacionarnos con nuestras faltas, con los hábitos dañinos emocionales o de conducta que tenemos. ya que no son la totalidad de lo que somos, no nos tiene que dar pánico verlos. Y más vemos, hay cosas que yo puedo hacer. No es, no es a través de un tip que... Leí en una revista, en la sala de esperar del dentista, <risa> es viviendo con ¿oh? aplicación, con persistencia, una y otra vez dándole otro giro, dándole ¿no? cambiando el enfoque, dándome cuenta, haciéndolo de manera diferente. pero conforme vamos intentando, nosotros mismos vamos viendo nuestras capacidades, que tenemos la capacidad de transformar, de mejorar. Incluso podemos ir cultivando ¿no? esta actitud eh, curiosa y un poquito juguetona, cuando vemos cosas dentro de nosotros que no, vemos que son problemáticos. No, en, en los textos tradicionales, hablando del orgullo, se usa la analogía de un globo que ya está lleno, que no caben, ya está lleno, totalmente lleno. Y también tenemos esta sensación de estar inflados con orgullo. Y dicen que el problema precisamente es que ya las cualidades no entran. Si tienes una cualidad, el orgullo nada más lo agarra como su bandera de comprobar su superioridad y no sirve de nada. Las cualidades no entran. Podemos generar otra actitud. Cuando encontramos algo problemático en nosotros, podemos decir, ah, aquí tengo espacio para poner más cualidades en cuanto te quito. ¿Sí? Ah, ok, sí, tengo espacio para crecer. Aquí. Y conscientemente enseñarnos a nosotros mismos nueva respuesta frente a, a lo que encontramos en nosotros que vemos que esto no está teniendo una buena función. Yo, la, yo, la, yo voy a desocupar este espacio gradualmente. Pero el en, enfoque en las cosas que hay que debilitar y eliminar va acompañado y esto es clave, con reconocer que esto no es la totalidad de lo que somos. Y si nosotros detectamos esto y reconocemos una falta como una falta, esta persona que reconoce falta como falta es una persona sabia. Ya estamos conectando con otra cualidad. Reconocer esto, basarnos en esto, y activamente tomar la responsabilidad para cuidarnos y educarnos a la misma vez. Y una... Eh, ruta que podemos tomar para salir del orgullo eh, y llegar a la confianza es a través de eh, generar una actitud de poder aprender de todos y de todo, pero para orgullo especialmente de todos. tomando esta perspectiva de la igualdad que todos tenemos en un mundo donde estamos interconectados, intercambiamos ideas, experiencias, y así ir teniendo una manera de abrirnos hacia otros, que yo quiero aprender de otros. ¿Por qué? porque yo estoy a cargo a mi propia educación y quiero aprender. No es porque yo no sé nada y todos saben todo y yo voy a aprender de todos. No yendo ¿no? a ese otro extre extremo de bajo autoestima. Si yo quiero crecer, yo voy a crecer, yo estoy creciendo. Y nos convertimos en nuestros propios maestros aprendiendo de todos, maestro interno y maestro externo. Y ahí la actitud de curiosidad. Y también podemos tomar esta, esta postura de que aun si el mundo no aprecia los valores que yo sé que son valiosos, aun si el mundo no aprecia mis cualidades, mis cualidades y capacidades tendrán una persona que sí las aprecia. Esta persona seré yo.